este último bloque del programa y como siempre nosotros agradeciéndole porque usted nos acompañe. Hoy estamos haciendo referencia y nos parece un tema muy importante. Es el relacionado a estos 15 años que recordamos de la masacre de octubre del 2003. Lo que ha significado la lucha por, los defensa, por la defensa de los recursos naturales, por el tema del gas. Una agenda que ha, se ha plasmado a partir de eso también, la agenda del 2003. De octubre de 2003 y que eso se ha ido consolidando con la nacionalización, eh, la Asamblea Constituyente, el tema de la justicia lo habíamos señalado al inicio del programa, es el que está pendiente y bueno hoy vamos a hablar un poco de estos elementos que nos parecen muy importantes. Está con nosotros en esta oportunidad el ministro de Desarrollo Productivo, Eugenio Rojas en los estudios, pero también a esa referencia, porque la entrevista la estamos enfocando más por el tema de la experiencia. ...lo que usted ha vivido esos años... y ...su participación... ...porque esto lo hemos vivido en las provincias... ...ha comenzado en septiembre... ...cuando se hablaba de los recursos naturales... ...bueno, un gobierno que en febrero... Ya, ...ya tuvo el tema del impuestazo... ...sin embargo ya las provincias empezaron a movilizar... ...y finalizó precisamente... ...con la salida, la huida en todo caso... ...de Gonzalo Sánchez de Lozada... ...ministro, bienvenido, buenas noches... ...buenas noches Gabriela, saludar a nuestro pueblo boliviano... ...se si comienza con mucha profundidad... ...es el 2000... El, sobre todo el movimiento indígena campesino originario. Uh -huh. Claro, por supuesto, las luchas han sido permanentes por sector obrero, minero, ¿no? Y también el sector campesino. Toda las, la izquierda, los pobres, los trabajadores del campo, de la ciudad, en 1982, con mucha esperanza, ¿no? retornamos a la democracia, el 82, recordamos recién hace 10 de octubre, hace anterior semana, uh -huh. 36 años de la democracia. ¿no? Ahí yo quiero poner que hemos vivido desde 71 con General Banzer hasta 78, más o menos 78 ¿no? con General Banzer uh -huh. la dictadura. ¿no? De 78 a 82 son cuatro años ...de gobiernos militares, permanentes cambios de gobierno... ...pero a través de golpes de Estado. ¿no? Y en esta época ¿no? de 11 años, desde, hablaremos de 71 hasta 82... ...son casi 11 años de dictadura, pero mucho más antes... ...podemos, podemos hablar de, con, de 64 eh, golpes de Estado también en su momento, al MNR, a Víctor Paz Extensor, por su vicepresidente, por los barrientos, ¿no? Pero uh -huh. hablaremos uh -huh. de este 71 ¿no? Esa época es muy dura para los campesinos, ¿no? Y para el sector obrero y para el sector estudiante, ¿no? Podemos hablar cuántos muertos ha habido en, ese, en esa época, ¿no? Son 5.800 asesinatos, ¿no? No, no es que mueren así, sino que mucha gente muere torturado a balas, ¿no? mueren 5.800 muertos durante ese periodo, de General Banzer hasta último gobierno militar, que es eh, 82 va a entregar el gobierno militar, ¿no? el Celso Torrello Villa. ¿no? ¿Cuántos torturados? más o menos ¿no? Esos torturados son 10.000 torturados en esa época, este, esta gente torturada muere con el pasar del tiempo, ¿no? eh, después de dos, tres, cuatro, cinco años, no a vivir mucho más. ¿no? Es una tortura muy cruel en los cuarteles, en los puestos militares, en otros lugares, ¿no? desaparecidos. ¿no? Hasta ahora no sabemos muchos muertos. El caso, ejemplo, de Marcelo Quirgo de Santa Cruz, ¿no? que hasta el momento no podemos encontrar durante el García Mesa. Tenemos 14.000 encarcelados durante ese periodo de 11 años. ¿Quiénes son los encarcelados? ¿Quiénes son torturados? ¿Quiénes son asesinados? Son gente dirigentes de las organizaciones sociales. ¿no? Es muy dura, muy cruda esta, esta época. Tenemos 19.000 exiliados. ¿no? Mucha gente aislado de su familia, muchos dirigentes, ¿no? porque lo exilian, le deja a su familia. Al niño que tiene cuatro años o la esposa está embarazada, lo deja. Es exiliado por cinco años, por dos años, ¿no? Y lo deja a la esposa uh, con sus hijos, ¿no? Es como abandonado ya, ¿no? Totalmente. Esa gente exiliada. Tenemos casi cuatro mil detenidos en cada momento, ¿no? Este es el cruel momento de la dictadura de once años, ¿no? Ahí llegamos nosotros el 82 con mucha esperanza que estamos retornando a la democracia, una esperanza a la democracia. Muy bien, 82 asume Hernán Sensuoso por tres años la hiperinflación. Ahí es la gente, ¿qué es lo que está pasando en este momento que estamos retornando a la democracia? ¿no? Diario su día. 10%, 100%, claro, 100% por el tema del UDP y todo. ¿no? ¿no? Y uh -huh. sube. Ahí llega el gobierno de Víctor Paz, que es en solo 2005, ¿no? El 2005 sale el 21060, el decreto 2160. 40 mil mineros, uh -huh. ¿no? Y 2000, 1985, 85. ¿no? 85. 85. ¿No? Sale este decreto, ¿no? de, claro, desde ese momento asume Víctor Paz, último año de gobierno, ¿no? MNR. ¿no? Son 40.000 mineros son despedidos. ¿no? En este caso, relocalizados, llaman ellos, no relocalización. Pero no son relocalizados, sino que es votado a la calle, ¿no? 40 40.000 mineros. ¿Qué significa no totalmente quitar el pan ¿no? al Trabajador minero y otros favoriles también. ¿no? Desde ahí comienza el sistema neoliberal con el Víctor Paz Estensor. Cinco empresas eh, que fuera de las minas es cerrada con el Víctor Paz Estensor. Y asume posteriormente, después de cuatro años de gobierno, Jaime Pazamora, ¿no? que era su ministro en ese entonces, porque se alían con el general Balcer para hacer gobierno. ¿no? El ministro de planeamiento era Gloria Medina, ¿no? ...y también ministro de finanzas era Tutu Quiroga... ¿no? ...en este periodo van a ser privatizadas... ...porque sale una ley de la privatización... ¿no? ...más de 40 empresas son privatizadas... ...43 empresas de acuerdo a la investigación que tenemos... ...son privatizadas en este periodo... ...de los cuatro años de él, Jaime Pazamora... ¿no? ...ahí sigue ahí en persecuciones torturas, encarcelamientos, ¿no? Ese tipo de democracia también. En ese momento, ¿no? Cuando uh -huh. Jaime Zamora sí. y... y ahí, yo quisiera que podamos llegar a este momento, y ahí asume después el Gonzalo Sánchez Lozada con Hugo Cárdenas. Más de 45 empresas privatizadas con Gonzalo Sánchez Lozada. Privatizadas y también capitalizadas. La llamada capitalización son cinco empresas estratégicas, Entel, Endi, Yacimientos, Comibol ¿no? y, y estas empresas. ¿no? Son uh -huh. capitalizadas. Y hoy boliviano es capitalizada. Hoy no encontramos ni un avión. Más bien nos han dejado con la deuda. ¿no? Eh, para pagar la deuda a los trabajadores, impuestos. ¿no? Llegamos a, eh, al gobierno de de General Banzer y Tutu Quiroga. ¿no? Uh -huh. eh, ¿no? Ahí asume cinco años ya, ya se cambia la constitución, ya no es cuatro años, es cinco años de presidencia. no, Continúa con la privatización. no, eh, General Banzer, muere General Banzer, sí, va a truco. asumir Tutu Quiroga y va a continuar no, con la privatización muchas empresas. Ya no había mucho para privatizar, no, casi poco, no, eh, más de alrededor de 15 empresas va a privatizar Quiroga entre General Vance ¿no? porque claro, en el anterior de gobierno con Jaime Pazamora han privatizado de ¿no? las de 43 que nos decías se, sí, ¿no? se privatizan cinco sí. estratégicas del Estado sí. 15 más en el gobierno de Tuto va a ser Tuto ¿no? y ahí asume también hay elecciones el 2002 ¿no? ya comienzan comienza los movimientos sociales de esta frustración entre la democracia entre que Gobiernos neoliberales, ¿no? 2000. Se siente, claro, nos mienten con el tema de la capitalización, que la privatización, ¿no? 500.000 empleos, ¿no? Todo una mentira al pueblo boliviano. Y se da cuenta, recién la gente con mucha más eh, información el 2002, ¿no? Y ya, claro, en el gobierno de general Banzer, entre Tutukiro en ese año 2002, y hay movimientos mucho más grandes, sobre todo ya van a ser en las provincias, ¿no? Desde las provincias, desde... No, el 2002, vamos a recordar la guerra del agua, ¿no? Entre gobierno porque ya estaban privatizando el agua, el preso, ¿no? El tarifa sube, ¿no? Y ya, ya, ¿no? Y, y ahí va a ser mucho más, ¿no? Claro, se consolida. Los movimientos sociales sí, para sacar a del Tonal sí, y Cochabamba. Sí, en no. el 2002 hay elecciones, gana de vuelta Gonzalo, Gonzalo Sánchez Rosada, esta vez con Carlos de Mesa. No puede olvidar. A ver, Carlos de Mesa ha conocido como periodista los gobiernos militares exactamente y los gobiernos neoliberal, neoliberales, tanto de Jaime Paz Zamora, ...tanto de, de MNR en su momento... ...y también de Gonzalo Sánchez Lozada... ...conjuntamente con Víctor Paz Estensoro... ...la privatización... ...sabía muy bien que todas las empresas... ...ya estaban privatizadas... Uh -huh. ...pero asume como vice vicepresidente... ...el 2002... ¿no? ...entonces se profundiza... ...ya no habíamos tenido nada... ¿no? ...y los movimientos sociales ya... Eh, ...reflexionan... ...esto qué es finalmente... ...gobiernos militares... ...y empeora con los gobiernos neoliberales... ...entonces esta conciencia sale... ...que entonces hay que refundar Bolivia... ...hay que recuperar nuestros recursos naturales... ...pero mucho más va a hablar... ...se va a hablar con la... Eh, ...refundar Bolivia... ¿no? ...aquí hay dos Bolivias... ¿no? ...entonces ahí ya se habla de... ...reorganizarse... Y justamente se va a plantearse el 2003 cuando se expulsa a Gonzalo Sánchez Lozada después de masacre en febrero, eh, enfrentamiento en febrero, el masacre entre septiembre y octubre de 2003, ¿no? que se va a hablar de la fundación de la Asamblea Constituyente. ¿no? Y se va a hablar de la nacionalización y la industrialización ¿no? del gas. ¿no? No, no estábamos muy bien informados del tema del gas porque han manejado de manera muy que no, no, no se informó, no había transparencia de los recursos naturales, porque la venta de gas por Chile a Estados, Estados Unidos, Unidos no es que viene con el gobierno de MNR, con el último gobierno de MNR de con Gonzalo Sánchez Lozada, sino que viene mucho más antes con gobierno de... Doria Medina inicia con el gobierno de Mir, este... Trabajo, de negociaciones, y mucho más se va a consolidarse con el gobierno de Tutukioga, ¿no? y se va a concretizar esto ya ¿no? en eh, el 2003. Y la gente va a exigir que no se debe vender el gas. Uno que recurso, único de yo, escuchaba a la gente, a los dirigentes, único recurso nos queda. Mira la plata, el estaño y otros lo hemos... nos han robado. A precios regalado además. ¿No? Eh, la el, plata de España, en, durante la colonia, durante la república, uh -huh. ¿no? Entonces, último, no podemos perder. Eso es, despierta la conciencia el 2003, más o uh -huh. menos, en agosto, septiembre, uh -huh. porque la gente se encontraba cansado, porque ya no había recursos, por ahí recordemos, de eh, después ya, ¿no?, 2004, ¿no? Entonces es lo que pasa, ¿no? y este es, eh, mira, nuestra revolución, hablaremos de gobiernos militares, casi 5.800 asesinatos, torturas, exilios, desaparecidos. Y ahí entramos a los gobiernos militares, donde gobiernos neoliberales, donde se regala los recursos naturales, nuestras empresas, se destruye el Estado, y recuperamos el 2003. Ahí queda eh, Carlos de Mesa, ¿no? pero no, no no se concluye el 2003. Ahí hay varios temas que si la agenda de octubre se plantea, ¿no? Estas agendas no concluye. y Le dan tarea a Carlos de Mesa, ¿no? eh, Para claro, que concluya. Lo básico: ¿no? constituyente, nacionalización. La industrialización, industrialización, el gas para los bolivianos, ¿no? Eh, la ciudad del alto con el gas no tiene que estar. No a la. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Carlos de Mesa no puede. No, no puede. Uh -huh. Y va a renunciar en eh, 2015, en junio, 6 de junio, si no me equivoco, renuncia. Faltaban a Carlos de Mesa dos años más para que termine como presidente. ...porque cinco años de gestión... Uh -huh. ...cinco años era la gestión presidencial... ¿no? ...el 2007 tenía que terminar en agosto... Diciendo, ¿no? ...mira cómo renuncia, abandona... ...faltando más de dos años calor de mesa... ¿no? ...por la incapacidad... ...de nacionalizar... ...el gas... ...y otras empresas... ...atender, porque ya no podía... ¿no? ...ya no puedo más, ¿no? ya no puedo más... ¿no? ...entonces... Ahí nos quedamos una frustración igual, ¿no? Una frustración igual desde 2003, desde Ajena 2003. Entonces, ¿qué pasa? Si Goni se va, ahora lo, lo, lo, lo asume el vicepresidente Carlos de Mesa, entonces, ¿qué pasa? Y ahí no puede y renuncia. Ahí sí, el pueblo ya va a pensar mucho más. Ahí dice, ahí planteamiento 2000, 2003, mucho más era, ¿por qué no nos podemos gobernarnos entre nosotros? decía la gente. ¿Por qué un Goni que habla medio inglés o castellano... Porque se daba la misma democracia pactada, porque sí, no claro, llegaban ¿no? a... Sí, ¿no? y decía, ¿por qué uno que viene de Estados Unidos nos van a gobernar? Cuando hay elecciones ya llega, cuando no hay elecciones se va. ...y toda su fortuna está en Estados Unidos, ¿no? Y dice la gente, ¿por qué no puede gobernar un boliviano? Y dice, ah, no, ¿por qué no? Yo creo que el indígena es más confiable. Llegamos justo... Eh, ...hay elecciones en el 2005... ...que Carlos de Mesa no puede gobernar ya, ¿no? Y las elecciones se adelantan, asume Rodríguez Bessé, ¿no? Claro, y hace una convocatoria como convocatoria, principal tarea Después de liberales. junio ¿no? y se adelantan las elecciones ¿no? Eh, en 2005, ¿no? Uh -huh. eh, va a ser eh, ya desde ese momento. Pero lo, lo, lo más triste que también en los momentos de gobiernos neoliberales y también en la democracia pasó muy fatal: 2000 es general avance el gobierno. No, ya 2001, uno y Tutu Quiroga, ¿no? Y luego va a asumir Gonzalo Sánchez Lozada, un año menos del año gobierno. Y asume también después Carlos de Mesa. Después uh -huh. pues asume... Durante cinco años hemos tenido cinco presidentes, totalmente una inestabilidad política. Uh -huh. Y la democracia, mira en el momento de la democracia tenemos cinco presidentes. ¿Qué va a hacer en, en un año promedio de presidentes? ¿Qué va a cambiar ministros? Planifica absolutamente un, un estado desastroso durante los gobiernos liberales y los gobiernos militares. Y eso desde 2006 hemos subsanado nosotros el gobierno de, de Evo Morales ¿no? hasta hoy. ¿no? Esa es la, la, la historia y las consecuencias y lo que estamos haciendo hasta ahora. Ministro, de verdad gracias por compartirnos estos datos. Lo hemos invitado en este plano ¿no? de, de conocer un poco, de ir tocando los temas. Eh, yo quiero cerrar la entrevista con lo siguiente. Haceré la siguiente consulta. Eh, tenemos todo este periodo. Nuestra historia, así se ha marcado recuperación, defensa de los recursos naturales, las empresas del Estado se privatizaban y tenemos un escenario complicado y una situación económica también muy complicada para el país en todo este tiempo. Sale la agenda de octubre de 2003 y hemos señalado los puntos más importantes. Estamos a 15 años, estamos a 15 años de lo ocurrido. Lo decíamos, nacionalización, constitución, industrialización, los recursos naturales, para Bolivia, todo eso que, que, que ha sido una movilización y más de 60 muertos, solo con, por contarlo de octubre, han tenido resultados. Hay un tema pendiente, es el tema de la justicia. ¿Cómo ven ustedes ahora que está en función de, de, del Ejecutivo? Lo hemos visto en diferentes instancias, eh, ya sea en el Legislativo o en el Ejecutivo. Eh, Ministro, el tema de la justicia está pendiente. Creo que eso es lo que no está cerrando este tema, y más aún con lo que hemos visto del proceso en Estados Unidos. Mira que hay una protección... Muchos que han cometido algunos delitos, ¿no? O, sí, sobre todo delitos, se refugian en Estados Unidos, ¿no? uh -huh. Claro, ejemplo de Gonzalo Sánchez Lozada, está Sánchez Berzaín, ¿no? y otros ¿no? que se refugian en Estados Unidos, ¿no? Y Como Gonzalo Sánchez Lozada tenía doble nacionalidad, no, y que fácilmente va a ser, como si, ¿no? va a ser protegido por, las, por el gobierno de Estados Unidos, no, porque las normas uh -huh. de Estados Unidos lo protegen, no. Esto. entonces, es ha sido imposible, aunque se ha iniciado el juicio de responsabilidades, no, del presidente Morales planteó en su momento, 2008. Uh -huh. no, cuando era diputado, no y seguimos con esta deuda, ¿no? este año pasado, o mejor diría, este año, cuando viajan eh, los familiares, en el juicio civil, juicio, ¿no? ahí sale todavía que no se juzga a Gonzalo Sánchez Lozada, ¿no? y a Sánchez Versailles, ¿no? es una protección al genocida Gonzalo Sánchez Lozada. El gobierno central, ¿no? a través de instancias, Ministerio de Justicia y otros, también eh, eh, Ministerio Público ha estado gestionando estos uh -huh. procesos ¿no? con Estados Unidos, pero no, y no ha sido tan. Un resultado favorable para. Sobre todo para los familiares y, sobre uh -huh. todo, también para, también para el pueblo boliviano, ¿no? para los muertos. En 2003, ¿no? No ha sido. Y, es, y tenemos que continuar. Y otros ministros también ya han fallecido y otros también en otros estados están algunos ministros, no simplemente por este asesinato, también con algunos Temas de la privatización. Ese es el tema pendiente, ministro, y de verdad está ahí, está en un proceso, una relación. Eh, nos entiende, lo decimos que, que los victimarios pasen a un rol de víctimas ahora con la última moción mm. o contrademanda, si la entendíamos. Mm. Eh, por el tiempo, ministro, de verdad yo quiero agradecerle y, y vamos a seguir, vamos a estar mañana. Hay actos en la Ciudad del Alto, se recuerdan estos 15 años, ahí está nuestra historia y nosotros en el este espacio también queríamos compartir estos minutos. Muchas gracias por su presencia, ministro. Muchas Buenas noches. Nosotros nos despedimos. Gracias por su atención. Permiso.